¡Ey! ¡Papalitos! ¡Ey! este nuevo yo ¡Soy ¡Estamos junto a Timba, Victory! más una carrera de GTA 5 Online! ¿Estáis listos para la carrera? ¡Sí! con ventaja! es que se de GTA 5 la mira, mira, Mira, mira, mira pego por las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 ¿Cómo te el coche? Ahí está tu coche por aquí, Víctor, estás el lupin es está, Tu coche se está vaciando el lupin el este. Ay, no llego soy tonto Ya voy muy lejos, eh No, tío, ya voy último otra vez uh, uh, qué estáis ahí adelante, Víctor? Vale, vale No le deis a la F, eh No le deis <ríe> Sí, hombre, sí Si das al botón de salir del coche No hay que que sacas del coche Se sí, me ha caído ¡Eh, cadete aquí! ¡Espera, tiro! No!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 Ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se pasa? ¿Son las tijeras de la muerte? Sí. ¡No! ¡Pero ah, Víctor! No, pa, intended, ¿no? ¡Víctor! ¡Me dio! ¡Que respetadme un poco! ¡Otra vez! A ver, Víctor, yo, sí, nada, sí, te voy a... Dejar. ¡Ayúdame, vay, máy, ayúdame, Mike, ayúdame! Catóeno, ay, ay, yo, ay, no, gracias no. Timba! ¡Gracias, Timba! ¡Ah, no ¡Gracias, Timba! ¡Ya! ¡No, no, no! no, no, no, no, no, no dale, ¡Ay, ay, ay! ¡He pasado las tijeras de la muerte! ¡Vale, sigo, sigo avanzando! No me dices ni gracias, loco, ni nada ¡Ah, que no sabía que habías sido tú, creía que había sido Timba Uy, ¿esto qué es? ¿esto ¿Qué, es? qué ¿esto es? ¿Esto qué es? ¿Qué sé? ¿Qué? ¿Qué es Hay algo imposible aquí adelante. ¿Qué es ¿Qué No ¿Qué sé? ¿Qué sé? ¿Qué ver, ¿Qué ¿Qué ¿Qué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 ¿Cómo lo he Si no se llega. Vamos, ¡Yo vamos, sí que vamos. llego! ¡Yo sí que llego ¡Premeto! por el medio! ¡Llego por el medio! ¡No! ¡Uy! ¡Ja, <risa> qué ricao! ¡Que los últimos serán los primeros! ¡Yo confío a veces hay que dar un paso atrás para dar eh, un salto épico al frente! ¡Eh! ¡Vuelvo, ¡Ay, vuelvo! eh Mayo estaba de pie encima de su Broco. coche y me lo por delante Pobre Mayo, pobre Mayo. Y, y, pobre y, y, y, y, Ha sido un accidente, el... eh, ha sido un accidente eh, pero, me... ¿Qué pasa? que porque escribas un libro con él ahora tienes que defenderle pues te mato Pues, sí, pues sí. Me, defiendo, me defiendo Me defiendo No te vas <risas> <pa> <risas> Eso ha sido un accidente, no me hago responsable No te vas tú también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 Tiene chacaría. Que no. Sube, SUbe, sube. Sube. Sube, sube Víctor, sube Víctor. Sube Víctor, sube Víctor, vamos. No, corre, corre, corre, corre. Así no. Corre. Sí no. Corre, Así no. Así no. Oye, oye, Víctor, el coche, hay que matarlo. Ahora sí. En mi coche. Te, te recupera el coche, JSAR, te recupera ah, el coche, trae adelante. ¿En serio? Súbete a mi techo, súbete a mi techo que te llevo. ¡Qué ¡No, joven! No qué es. Hoy ya me queda muerto.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 Fata, es, que, es que esto es muy difícil. Me he caído dos veces. Vale, <risa> si sí es ir por unas pasarelas ¿Qué Es esto. Oye, liado. No tenía que haber frenado. Vamos. No, soy ¡Eh! ¿Dónde ¿Eh? aquí? ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí, ¡Uh! He reaparecido aquí con con Mayo Uy, y Víctor delante. ¡Vamos, vamos Mayo! Sí, Víctor primero. No, vamos, vamos, no, vamos, no vamos, lo tienes, vamos, eh, Víctor, me parece que no, no lo tienes. No. No, yo no lo tengo nada. Mayo. No, Uy, utilizo Oye, la técnica que de la barrera para girar. ¡Oye! ¡No vale tirar bolas de bolos! Ay, me, y me… Te tiré mi, mi bolota, loco. Qué buena. Oh. ¿Dónde, ¿Dónde estás, mayor Estoy atrás. ¡Tuyo, Papu, allá ¿Qué va? voy! ¿Qué va? ¿Qué vas a estar detrás? Bueno, sí, claro, porque yo soy el primero. ¡Hola! ¡Buah! Ah. <risa> Vamos por este lado, por este lado. Vale, este vale, yo tengo visto de aquí. Uh, vale, hasta va, uh, luego, Víctor. Ahí te quedas. Uh, Pero, tío, que nos están ganando, que me están ganando. ¡No! ¿Qué? Gana, ¡Me ha tirado mina! ¡Está tirando minas el sucio! ¡Soy un sucio, vamos! ¡Pero qué por él con los microfusiles. ¡Hay más minas por aquí, eh! ¡No toque la mina! ¡No toque la mina! ¡No les la a ¡No también! ¡Timba mina! de ti! ¡No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 ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy, que me salvo! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Ven aquí, te pido el rebufo, dame tu rebufo! ¡Dame tu re. ¡Es la el rebufo de mi compañero, no! Se ha comido la señal de tráfico. ¡Me comí el stop! ¡Sígame, sígame, Ron! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. No vale usarme para frenar, ¿eh? ¡Vamos, Mike, ven aquí! ¡Sobre todo no vale usarme para frenar! ¡Uy, que viene! No, no, creo que te voy a utilizar para pillar. una mira, super rampa, eh! ¡Mira! ¡Mega rampa! ¡Super looping rampa! ¡Uy, casi no llego! ¡Madre mía!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 No, no llega, no va a llegar más. Bueno, creo que he hecho. ganado, eh. Creo que he ganado. Creo oh, que yo. No, Para mí ¿pa vamos, vamos, se vamos, tienes vamos, que sí. Es que está al final. ¿Cómo que qué? No. Lo ha Ganado. No me lo puedo creer. Qué es esto, qué es esto, qué es esto. Hay láseres. tanto. ¿Cómo? Hay rayos láser. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Hay láser. ¡Láser! Yo he Qué es esto. Qué está yendo. Yo no puedo mirar. No, no, no, no, no, no, no, no, no. esto es un túnel de láser.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 ¡Adiós, pringao! Sí, sí, ¡Adiós, ¡No, adiós, manos, adiós, manos, adiós, adiós! adiós pringao! Hola! ¡Ya me pillan láser! Ay, bueno, si no me pillan láser, me aplasta, tío. ¡Corre, corre, bueno, coche! Este es mi coche, ¿verdad? ¡No, no! ¡No es tu coche! ¡No es tu coche! Era mi coche. ¡No es tu coche, maldito hola, hola. sea! ¡Hala, corre ¡Adiós, pringao! Ah, ¡No es tu coche, dicho! ¡No es tu coche! Láser, ¡Malditos láser, te están protegiendo los láseres! ¡Ay, cuidado! ¡Ahí está!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 Me he hecho un sándwich de chatarra, pero he pasado Corre, corre, corre, corre Ahí Vale, vale, vale, vale uh, uh, uh, uh, uh. Vale, ahora no tengo que cagarla No, que no me toque los láseres ¿Por debajo y vosotros? Que estáis muy callados no, no, Me acaba de caer ¡Cómo que no me puedo pasar ¿Cómo que hago yo. Hay un que no me Hay un que bra... lo hice Ah, casi me mira caigo, casi me caigo, caigo. Uy, Uy, casi me da mira. Adiós, timba mira, mira, No, no, no, voy no, muy rápido Voy muy rápido, ¡Oh sí, voy perfecto! pero la meta! ¡Estoy no, me delante la meta! ¡Estoy delante! ¡No la meta! ¡Equipo Magic Mojón! Creo que he no Creo que he Creo que